Cuenta una vieja leyenda que un día el espíritu sol Quiso saber lo que hacían los hombres y mandó a su hijo el halcón Y el halcón al volver Escucha mi amargo lamento Abajo solo había guerra, hambre, odio y miedo Y el sol y en indio lo transformo. Yo ser india salvaje, tú decir que hombre de honor, y los dos tenemos corazón que late, iguales a ojos del sol. Mas tú, ser hombre de guerra, solo buscas a quien vencer. Y no te importan todos los que sufren en tu lucha por el poder Pero esa no es la manera, juntos busquemos la paz Que la canoa solo moveremos remando al mismo compás Kukuru Amanie, libertad y paz Kukuru Amanie, oye nuestro cantar En esta tierra que habitamos, cuántas aves habrá, todas perfectas a su manera. Lo bello está en la variedad, ¿por qué no seguimos su ejemplo en lugar de juzgar? Si eres diferente, eres un mal indio, no vales como los demás. Hacia la igualdad que la canoa Solo moveremos remando al mismo compás Ukuru en libertad y paz Ukuru Panauauki gau Sakiskau Panauauki gau Sakiskau Sakiskau Desde el castor que nada en el río hasta el lobo que está en la montaña, todos escucharán las palabras que mi tribu canta. Seamos sinceros en vez de guerreros, sembremos valor en un haya miedo. No importa tu rata, tu sexo tu credo, clavemos la lanza del suelo y estaremos listos. Para que nazca un mundo nuevo Ukuru Amanie, libertad y paz Ukuru Amanie, oye nuestro cantar Ukuru Amanie, libertad y paz Ukuru Amanie, en cielo, tierra y mar En cielo, tierra y mar En cielo, tierra y mar sea de noche, y ver las estrellas, vaya si hay estrellas, esas que desde casa no pueden verse, y mirar al cielo y sentirme pequeñita, y entonces un lobo aúlla a lo lejos, el viento mueve las hojas de los árboles, y me paro a pensar en dónde estaba yo antes de ponerme por primera vez una la pañaleta, y dónde estoy ahora, todos los muros que derribé, todos los miedos que superé, todo lo que descubrí de mí misma, todo lo que reí, canté, lloré, todo lo que aprendí de quien menos me esperaba. Y todo el frío, el cansancio, a veces hasta el dolor que pasé en un campamento y que hoy no puedo sino recordar con una sonrisa. Lo único que puedo decir es gracias a mis scouters por enseñarme un sinfín de cosas, que todo es mejor si se comparte, que hacerlo mejor es la única manera de hacer las cosas, que he de estar siempre lista y siempre alerta. Que lo que me une a mis compañeros es mucho más grande que lo que me diferencia de ellos. Y que la verdadera felicidad reside en hacer felices a los demás. Gracias por ser mi bastón en una ruta que espero que no acabe nunca. Así que, cuando alguien me pregunta qué es ser scout, ¿cómo voy a contestarle? Como dice un gran amigo a quien admiro mucho, el escultismo no se cuenta ni se estudia, el escultismo se vive. Y es que es justo eso. Scout es sentirse vivo, es señalar un punto del horizonte y decir orgullosa y agotada. ¿Ves esa montaña? Ahí he subido yo.